Como siempre en estos videos te recuerdo que andamos haciendo streams en Twitch, ando jugando las campañas en lazo y también desbloqueando logros, ya estamos a nada de acabar toda la Master Chief Collection, así que esperemos lo logremos antes de Infinite, y también ya activé las membresías del canal, sé que en el video anterior dije que ya lo había hecho, pero honestamente no sabía que YouTube se tardaba tanto en hacerlo, pero bueno, ya están, así que si quieres apoyar, dale. Estamos en las fauces, ok, la última misión de Halo 1. Y honestamente no creí que me iba a costar tanto trabajo como me costó, porque el juego se puso a trolearme de manera muy loca, ok. Entonces te voy a explicar qué es lo que hice y cómo puedes evitar que te suceda. Aquí, igual que en la guía en legendario, lanzamos una grana de plasma para matar a las torretas sentinelas. Y me estaba preparando para matar a los flots que vinieran aquí, pero obtuve el dispawn. Básicamente, si bajas lo suficientemente rápido por las escaleras... Y te mueves muy rápido hacia esta zona Vas a evitar el spawn de enemigos Y pues eh, afortunadamente no me salieron los Flood Entonces fue un muy buen inicio Ya sabes que después viene lo que es el parkour desde afuera del mapa Para este, pues evitar a los Flood Y también activar el punto de carga que está aquí es importante No olvides este punto de carga Y bueno, si no sabes qué estoy haciendo Ya sabes, en la guía legendaria están todos estos trucos explicados Y más que nada es perder el miedo A lo que es pues toda esta sección Porque te puedes regresar al mapa y arruinar todo y no quieres eso, simplemente muévete con bastante tranquilidad desde fuera del mapa y vamos a hacer el cafetele, ok? la teletransportación de la cafetería aquí como puedes ver simplemente es brincar, caer en esas texturas y sales volando aquí yo me di cuenta que a pesar de que estaba bien colocada la mira para hacer el brinco salió chueco, salí mal, entonces hice un pequeño 360 y otra vez me acomodé, volví a hacer el brinco y quedó esto es porque en algunas veces la mira y el movimiento que haces antes de llegar ahí afectan y básicamente alteras un poco tus subpíxeles. Entonces haciendo el 360 los puedes alterar otra vez y si tienes suerte vuelven a quedar en la posición que eran. Entonces solo es cuestión de intentar, a veces el 360 sí ayuda bastante. Y bueno como sabes seguimos haciendo el parkour desde afuera, aquí activamos el otro punto de carga. Y ahora, en la guía legendaria expliqué un brinco que se hacía aquí para atravesar una pared y llegar a un sobreescudo. Honestamente, hay una manera más sencilla y es más lenta Pero simplemente brincas para acá y te acabas de brincar el trigger Que hace que todos los enemigos en esta sección aparezcan Entonces simplemente podemos continuar de manera normal, entre comillas, dentro del mapa Nos estamos pues brincando ese pequeño atajo pero créeme que el atajo a veces se complica tanto que es mejor venir por acá. Y aquí yo quise hacer parkour. Hay unas escaleras ahí atrás. Si quieres usar las escaleras adelante, no hay ninguna bronca. Yo sí, este, pues me pasé un poco de lanza haciendo los brincos, pero solo quería demostrarme a mí mismo que sí se podía. Y como te digo, aquí está el escudo. Así que lo único que queda por hacer es regresar por el camino sin ningún problema. Y es importante que no te preocupes mucho por el sobrescudo Aquí sí te lo van a quitar honestamente Lo único que quieres es tener suficiente vida para hacer un salto a granada Vas a recoger rockets y agarrar escopeta Y recuerda que las balas de la escopeta están este, en el otro lado Así que asegúrate de cargar tu escopeta Y ahora sí, vamos a continuar de manera normal Y es importante esto Te van a dar siempre este punto de control Aquí donde están estas dos este, como gabinetes ahí entonces este punto de control nos va a ayudar bastante para el, el salto granada y también lo que se viene más adelante Una vez haces este salto granada vas a agarrar este paquete de vida Ya sabes no quieres llegar sin vida a la siguiente sección Recuerda que con este brinco nos evitamos a todos los enemigos que están aquí Y en esta parte yo disparo una rocket para matar a las cebollas Honestamente no te recomiendo que uses la rocket porque no había pensado que las turbinas se van a tardar demasiado en morir a veces se, son una tontería, ¿ok? Como puedes ver, aquí yo llego sin ningún problema. Disparo la turbina y se muere. Automáticamente tengo que recargar porque pues ya sabes que se gastan dos balas por culpa de la calavera. Y cuando le disparo a la, al, al motor que está acá abajo fue así de, ¿qué rayos? ¿Por qué no se muere? Entonces dije, ok, ya estoy gastando munición de más. Así que regresé de nuevo, ya sabes, nos vamos al menú, reanudamos la campaña, empezamos desde el punto de control anterior. Y volví a hacer exactamente lo mismo, nada más que esta vez ya no gasté la rocket con los Flood, ok, ya no gasté la rocket ahí, volví a disparar y ahora esta cosa sangró y pa colmo no se destruyó ni una ni otra, así que volví a repetir esto y estuve como 20 minutos aquí peleándome porque no, las turbinas no funcionaban hasta que eventualmente logré avanzar. Y me tardé bastante, como puedes ver, entre más te tardas, más Flood y Sentinelas te vienen a joder. Aquí ya estoy en las últimas dos. Entonces, simplemente fue de andar reiniciando hasta que el juego dijo, ok, vamos a volverte a alguien digno y tus disparos van a destruir lo, los motores, porque le disparé a las primeras dos, se destruyeron, me faltaban estas dos y, y lo único que tenía que hacer era sobrevivir. Entonces fue así de, ok... Empecé a golpear a lo que tuviera cerca y fue le disparó y se destruyó, sangró y se destruyó, entonces fue así de genial, ya nada más me queda este, una turbina y lamentablemente me caí y aquí fue donde perdí otra media hora porque volví a subir y ahora subí por donde debía de haber subido al principio y activé el spawn, activé el spawn de los enemigos, de los flots que hay aquí, me dieron este punto de control y sabes que no hay uh, checkpoint revert aquí y este spawn de aquí es infinito, entonces estuve muchos, muchos minutos aquí intentando esto Hasta que eventualmente cuando descubrí que era infinito el spawn solo fue cuestión de rushear. Tú no te caigas, lo más probable es que tú no te caigas, simplemente es cuestión de seguir Porque créeme que yo perdí demasiado tiempo nada más por haberme caído ahí entonces nada más falta la última turbina, el último motor que está aquí, así que es cuestión de que no me maten, los flots se ponen muy bélicos y nada más fue de ok, quiero golpearte, déjame golpearte, recuperé escudo y me siguieron pegando entre los flots las sentinelas y si te das cuenta me quedé con una barrita, con una barrita de vida, lo único que quería era conseguir un punto de control que me mantuviera a salvo y lamentablemente me mató la explosión de la puerta, pero como ya me la sabía simplemente regresé a punto de control y ahora ya... Evité la explosión de la puerta, lancé la rocket para matar a los grunts, y los grunts mataban a los, los Elites. después igual lancé una granada de, de fragmentación, perdón, en caso de que alguno quedara vivo, y regresé por vida. Aquí es importante regresar por vida, porque a pesar de que todos los enemigos se murieron en esta sección con la rocket y las granadas, el elevador eh, mientras sube pasa por varios lugares que explotan, y con la calavera de las explosiones vas a recibir sí o sí daño, entonces... El paquete de vida ayudó bastante para aguantar lo que son las explosiones del elevador. Y sí, yo te recomiendo que antes de entrar aquí, si ves que te queda poca vida, regreses. Porque como puedes ver, con esa barrita que me quedaba, sí, sí me hubiera muerto. Aquí agarré este paquete de vida, pero se me olvidó que había otra explosión y fue así de ok, ni modo. Hay otro paquete aquí a la izquierda que no vi. Entonces sí, ahí está el dato. Si sí, sí, también te pasa, agarra el paquete de la izquierda. Y ahora sí, toca irnos. Ten mucho cuidado con las explosiones. En esta sección... Uh, Como le digo, yo pensé que moriría porque la vida que traía era muy poca, si soy honesto, me la fueron quitando poco a poco, así que la única solución que encontré para la poca vida que me empezaron a, a dejar a estos vatos fue bajarme y agarrar a golpes a las cebollitas estas. Como puedes ver, simplemente me bajé, le di su madrazo a una de estas y de nuevo continué con el recorrido. Entonces sí, esta fue como mi solución a todos los problemas que me estuvieron generando en esta misión Algo que quería comentar es que en Halo 2 no sé si hacer misión por misión o hacer el juego completo Así misión por misión me gusta bastante porque puedo explicar más a detalle qué es lo que estoy haciendo Si es por el juego completo me iría más, este... me iría más rápido pero no explicaría más a detalle ciertas secciones Entonces ahí sí no estoy seguro y bueno, como puedes ver, hice el 360 y también hice el Mob Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver. Ya sabes que es Pedro Gas. Y con esto saqué el logro de lazo de Halo 1 en legendario con todas las calaveras. Y hasta la próxima.